¿Qué le pasa? ¿Sufre de alguna enfermedad deformante? No, ¿por qué? ¿Y por qué camina con las piernas tan abiertas? Por lo que dice ahí. ¡El cerebro tenés que abrir vos! ¡El cerebro!